Muy bien, continuamos acá en De Mañana. Eh, gracias por permanecer con nosotros. Como habíamos dicho antes de irnos a la pausa, tenemos una interesante entrevista con la periodista Anibel Carrosario, productora de radio y televisión. Estaremos conversando con ella sobre... Eh, la propuesta que han realizado diferentes sectores de la sociedad civil para que ella pertenezca al pleno de la Junta Central Electoral Vamos a saludarla inmediatamente, buenos días Anibelka, un placer tenerte por acá y bienvenido al espacio a este programa de mañana Bueno, bueno muy, muy, buen, muy buenos días eh, Francis, eh, Carolina, Gerchan eh, un placer un placer estar aquí había estado en otros sí, momentos sí eh. es. en tu casa ¿Eh? y, y me si, así me siento realmente así me siento eres, como eres en de casa. aquí no solamente Franco Macorizana sino que eres de, la, de nosotros sí, de la empresa así es uh -huh. Aníbal ok, adelante Aníbelka nos llegó la, la grata eh, información primero porque eres parte nuestra y que seas propuesta, es un en principio de ganar, una ganancia el hecho de que se te tenga como posible miembro de, de tan alta dirección la Junta Central Electoral entonces ¿qué te motiva a aceptar esta propuesta que te hace la sociedad a ser miembro de la Junta Central Electoral? Bueno, lo primero es que no, no debo avanzar más en este diálogo, en este diálogo grato, por cierto, sin agradecer a las entidades eh, religiosas, sociales, de aquí de San Francisco de Macorís y también de Santo Domingo, que, que se han animado y que me han animado, es como, es como si fuera un acuerdo mutuo no escrito, y que me han propuesto... ...para ser miembro del Pleno de la Junta Central Electoral. Aquí en San Francisco de Macorís, nuestro obispo emérito, eh, Monseñor Moya, también eh, el obispo actual, ¿verdad? En, en ejercicio y rector de la Universidad Nordestana. Eh, de igual manera, en la persona de Luis Smurdoch, el, el Cuerpo de Bomberos, el Club de Leones, Bien. el Consejo Económico y Social... De acá, de San Francisco De igual manera eh, La Cámara de Comercio y Producción eh, han dado, Me han dado un espaldarazo Importante Qué en bien. este proceso eh, Y más que agradecida Me siento privilegiada Lo propio con el Colegio Dominicano de Periodistas Y también con la organización No gubernamental Propuesta Ciudadana bien. Que han acogido Esta Esta iniciativa ¿Por qué ser miembro del pleno de la Junta Central Electoral? Quizás la respuesta más fácil es, ¿por qué no? ¿Por qué no si tengo la formación académica, si tengo la experiencia y si tengo la empatía con las situaciones que ocurren en República Dominicana y que de una u otra manera debe resolver, debe gestionar la Junta Central Electoral. Esa es quizás la simple. Mm. Pero la, la otra respuesta tiene mucho que ver con que la Junta Central Electoral es una entidad que de manera directa impacta en la vida de cada ciudadano, dominicano y extranjero inclusive. Porque cuando te nace una hija o un hijo, el primer lugar al que vas, ¿a cuál es? a una oficialidad del Estado Civil Así es. a declarar a tu vástago lo propio cuando te casas cuando adquieres la cédula de identidad, cuando decides votar cuando falleces inclusive termina ahí entonces estamos hablando de una institución que repercute en la vida nacional a través de lo que es el registro civil de manera muy protagónica y que obviamente tiene la rectoría de todos los procesos electorales, los que hemos vivido, e inclusive los que no hemos vivido, como la figura del referéndum sí. que está en nuestra Constitución y que cuando se decida aplicar, pues será la Junta Central Electoral la entidad que tiene, que tiene esa función. Para dirigir la Junta Central Electoral tienes que saber trabajar en equipo necesariamente. Recuerden que estamos hablando de, de un pleno, ¿verdad?, liderado por, por el presidente, por la presidenta, pero en definitiva es una entidad que trabaja en equipo y, y, y eso, eso esa, esa calidad o esa capacidad entiendo poseer, pero además que la Junta Central Electoral necesita por diversas vías, primero con la práctica y segundo con el tema de la proyección, recuperar el terreno perdido en lo que tiene que ver con confianza, en lo que tiene que ver con transparencia. Y, y primero, tú tienes que hacer cosas para que la gente crea en ti. Y segundo, tú tienes que estar compuesto por una por un tipo de personas que de manera natural lo inspire. Oye, Anibelka, pero tú has dado como que has centrado en, conc en concreto, en pocas palabras, confianza. Sí, la Junta necesita una gestión que genere confianza pero que genere confianza no por un plan de relaciones públicas sí, o comunicación, sí. Sí. sino que genere confianza sobre la base de sus acciones del día a día no solo las electorales y necesitamos una Junta Central Electoral que optimice los servicios que Ay. cada día cada ciudadano demanda, entonces para mí con, con esos dos elementos podemos hablar de que cuando termine la gestión en la Junta, entiendas en el 2024, podríamos entonces sentirnos orgullosos de eso. Eso esperamos. Anibel Can, eh, licenciada en Comunicación Social Mención Periodismo en la UAS. Ay, sí. Lo, lo empecé a estudiar acá en San Francisco, sí. en la UASA aquí Posgrado en Teleperiodismo en la Universidad Complutense, ¿verdad? En Madrid, España. Sí. Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santo Domingo. Maestría en Defensa y Seguridad Nacional del Instituto Superior para la Defensa. Y maestría en Comunicación mujer, Corporativa. Eh, ahí, eh. ¿Verdad? Y que esto, en eh, comunicación corporativa. Sí, en, en defensa y seguridad, muy pocas mujeres. Sí, de la Universidad Católica Madre y Maestra. Estamos hablando de, de una mujer. Que a pesar de su juventud, porque es bastante joven. Yo no creo que ella pueda está ir muy creo dice que debe cumplir 30 años. ¿Cómo que ya... no puedo ir, Francis? No, ¿Y por, entonces? No, mi amor, es por los años. Eh, a, a nivel. Hubo Dije... una excepción. Ah, conmigo. bueno. Es por la juventud. Sí. Hago, sí hago, va para la junta. Hago este, este preámbulo de tu preparación. Hago este preámbulo de tu preparación. Eh, eh, tres maestrías pero tu juventud no entiendes tú que eh, pudiera esto afectarte eh, frente a, a personas verdad que, ¿verdad? que ya con, con que creen que 50, por la 60 años sí. y, que, y con esa cultura que creen porque que por que su, su que trayectoria los no son lo que merecen bueno hasta no hace tanto eh, para aspirar a ser miembro de la Junta Central Electoral Tenías que tener 12 años De ejercicio profesional Como abogado o como abogada Y tenías que tener Más de 45 años De edad Afortunadamente El legislador tuvo la madurez Para saber que esto no es una cuestión De edad, sino que esto es una Cuestión de capacidad Que esto es una cuestión de gerencia Y que eso si bien es cierto de que en algún tú a, lo, a, lo, a, lo, a los 20 años no vas a poder en, en sentido general ser profesional, pues el requisito bajó a 30 años. Yo creo que cuando eso se hizo fue de justicia. Sí, Primero sí. por saber que la capacidad no necesariamente está vinculada a la edad y en esa coyuntura es también que se abre la posibilidad para que personas que no son profesionales del derecho sino personas de cualquier otra área preferiblemente administración o informática, pero de cualquier otra área pues puedan ser parte de la Junta Central Electoral no como presidente, no en la presidencia la presidencia sí se conserva para un abogado con 12 años de ejercicio o una abogada, aunque al presente wow, qué, qué importante muy que pocas tú expliques aspiran sí, para la presidencia. a nivel que, caso, que tú sí. explique esta parte, qué importante esa que tú estás dando es para un... que se entienda que se busca conformando un órgano colegiado de esta naturaleza con diversidad de preparación. Y eso tiene mucha lógica. Sí. Primero porque la Junta Central Electoral no es un tribunal. Quienes conforman esa entidad no son jueces ni nada parecido. La Junta Central Electoral es un órgano que tiene la responsabilidad de organizar los procesos electorales de República Dominicana y de gestionar todo lo que tiene que ver con el registro civil. Registro civil implica acta de nacimiento, implica sedulación, implica la, la gestión del servicio hacia los ciudadanos extranjeros que están legalizados en República Dominicana, implica la nacionalidad para los dominicanos que nacen en el exterior. Entonces, estamos hablando de de gerenciar, y para gerenciar no necesariamente debe ser abogado. Sí, en cualquier área tú puedes gerenciar y, y, y, y lo que estudias en la universidad pues te sirve como base. Entiendo que eso fue lo que primó y yo estoy feliz como ciudadana sobre todo por eso te de que hayamos candidata. dado ese paso. A nivel Efectivamente, sí. Es lo que abre puertas y por eso en la lista que de manera oficial se publica en el día de hoy con 321 20, ¿no? candidaturas aceptadas soy la número 37 en la Qué lista. Bueno. Eh, lo haremos así como, como el número verdad de la suerte. Sí. Pero por eso ahí tenemos profesionales de diversas áreas. Aníbel, ¿se ha estado planteando el interés de que los miembros del Pleno de la Junta no respondan a intereses políticos, a tener una Junta Central Electoral independiente? Conocemos las posiciones que asumes en diferentes temas en nuestro país en defensa siempre a los mejores intereses. Me gustaría saber y que les digas a nuestros amigos televidentes si tienes algún interés, cercanía, perteneces o has pertenecido a algún partido político. No, no, no, no. Eh, mi condición de periodista en principio ¿verdad? fue lo que me, siempre me, me mantuvo alejada del partidismo. Yo tengo mi simpatía, eh, yo voto. Eh, lo he hecho en, en prácticamente todos los procesos después que soy mayor de edad, pero del, del partidismo me he mantenido equidistante. Primero, por mi rol, eh, como dije, de periodista, porque no cuestiono y no estoy en desacuerdo con que un periodista o un comunicador tenga su simpatía y, y así lo haga, y así lo diga, y así lo exhiba. Pero entiendo que cuando manejas información mi, yo empecé ejerciendo el periodismo informativo, ahora estoy ejerciendo el periodismo desde la opinión, pero que cuando estás involucrado de manera directa en la carrera y lo asumes como tu oficio, creo que lo mejor es mantener como esa distancia, un poco aquella máxima que dice que desde, desde un poco de lejanía pues se ve mejor la selva. Entonces, desde afuera podrías hacer eso mejor. Lo otro es que yo tengo nueve años eh, formando parte de la Junta Central Electoral. Eh, soy parte del staff de comunicaciones, manejo básicamente eh, a nivel interno. Y eso no es que me esté vedado, pero entiendo que también por esto pues, me han mantenido... Eh, como cuestionadora, como vigilante, como veedora de lo que es el proceso de los partidos políticos en República Dominicana. Porque es importante que la gente tenga claro, primero, que militar no es un delito. Todo lo contrario. Es bueno que la gente milite, que la gente participe de manera activa y que canalice su visión de mejoría, su visión de transformación a través de una entidad acreditada como es un partido político. Lo segundo es que los partidos políticos son el sostén de la democracia. O sea, podemos hablar de Junta Central Electoral, podemos hablar de Congreso, podemos hablar de, de ejercicio ciudadano, porque tenemos una estructura partidaria que nos permite inclusive de evaluarte cada cuatro años y votar por ti o no. Pero en, en mi caso particular, pues me he mantenido de esa manera, y creo que es, y, y ya los señores senadores por, pues tendrán la posibilidad de evaluarlo, pero entiendo que, que es una de mis mayores fortalezas, precisamente el no tener un vínculo de militancia ni directo a la estructura de partidos políticos. Y, y ha sido República. coherente, ha sido coherente sí. porque hay algunos, por ejemplo, en, en, en, en comunicadores que a veces se, se, se venden como ¿verdad? imparciales, como, independiente, ¿verdad? como independientes, pero que luego resulta que terminan... ¿verdad? Yo en eso lo... le llamo casi publicidad engañosa. En los partidos políticos. Pues, es un tanto sí. engañosa. Mira, sí. Nivel, que es importante que hables, que toques este tema. Primero, para de, de, desmitificar la política en el ejercicio, cual sea el que tú tengas. Porque somos entes políticos y la política es precisamente el, una de las virtudes de la humanidad y de la democracia. Y no creo que debemos de apartarnos. Todos somos miembros, aunque, aunque sea mentalmente. Mira una cosa. Explícanos entonces para qué momento están ustedes convocados. ¿Cuándo sería que se diera la primera etapa de convocatoria para evaluar y cómo se realizaría este? Si tienes conocimiento, porque sé que las cosas van por etapas. Era la presentación, ya está dada, salió hoy, decías que hoy 300. se presentó la lista oficial, es decir, en base a 312 que se va a evaluar. 321. 321. 21. 21 sí. Entonces, ¿qué va ahora? ¿A qué te enfrentas? Bueno, <risa> nos <risa> enfrentaremos, entiendo que a un panel un poco parecido a este. Ya. Eh, como dices, eh, la primera etapa ya fue agotada que es la posibilidad de que las personas la postulen o se postulen. Sí, porque vi a Cheo, al artista, creo, o fue en otra ocasión. Bueno, no, no lo vi, pero, pero en el caso específico a Cheo, pero eh, la mayoría de personas o fueron postuladas o podían postularse, ir de manera eh, voluntaria a hacerlo. Okay. Y así ha ocurrido. Entonces fue depurada, hubo una primera depuración porque llegamos, a casi 400. Wow. Hubo una primera depuración que, según el presidente de la comisión, que es el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, pues él dijo que la depuración inicial tuvo que ver mucho con la edad, con la profesión, con eh, si habías eh, completado los documentos que hay que depositar. Entonces, uh -huh. rápidamente de casi 400 baja a 321%. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa tiene que ver con la publicación de la lista, que es lo que se hizo hoy y se hará el próximo lunes, para que cualquier persona que tenga una objeción de peso respecto a esas 321 candidaturas, pues simplemente lo diga. Mira, me opongo a Juan porque Juan... Eh, Tal cosa sí. y que eso se documente. Bien. Y terminado este proceso, pues inmediatamente la semana próxima, aunque no se me ha dado a mí como postulante el calendario oficial, pero ya la semana próxima empiezan las entrevistas. ¿De qué manera, de qué modo, a nivel televisivo? Lo que sabe? se ha informado, y, y, y entiendo que la comisión ya lo publicará eh, ahora, en las próximas horas, pero lo que se ha informado es que eh, recibirán a los aspirantes, no sé si en, orden, en el orden que está publicado la lista hoy en los medios de comunicación, ¿O por orden alfabético? No lo sé. Pero el tema es que si sí nos sé que vamos... Me que tú serías de la primera, entonces. <risa> eh, bueno, si es por orden alfabético sí, del de apellido, el no, el... estaría al final. Pero el tema es que nos convocarían y de manera individual habrían entrevistas en un escenario, digo, parecido a este, donde estaría la comisión en pleno. La comisión, además de quien la preside, el senador de los santos, Está integrada por el senador de la provincia Santo Domingo, por el senador de la provincia La Romana, por el senador de la provincia Hermanas Mirabal, el senador de la provincia San Cristóbal, la senadora de la provincia Bauruco y el senador de la provincia La Vega y el senador de la provincia Barahona. Están representados los tres partidos políticos que hacen vida en el Senado de la República. El Revolucionario Moderno tiene una cantidad mayoritaria en la comisión. El Partido Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, los cuatro. Entonces, ante esa comisión, eh, lo que se nos ha informado es que tendremos cinco minutos para exponer de nuestros planes, de nuestra visión, de lo que entendemos deberíamos eh, o debe hacer la Junta Central Electoral sí. y que una segunda parte será responder tres preguntas. Tres preguntas aleatorias sobre temas diversos que nos puede hacer cualquier miembro de la comisión. Es hasta ahora la información que tengo como postulante y como periodista. Obviamente la comisión de senadores es autónoma y entenderá eh, cómo, cómo hacerlo. De todas maneras, la evaluación va a durar varias semanas. No aplica ahí la, la cuota de la mujer. No. Sí, se ha informado ah, que el criterio para será. La, para la formación del Pleno. Eh, que habrá, sí. no, que en todas las ternas, ah, okay. recuerden que hay que. Ah, esa parte. Eh, la comisión debe present, bajar, de sus 321, bajarlo a 30 personas, que son tres ternas, eh, que son diez ternas, que le van a presentar al Pleno del Senado para el eh, presidente, para los miembros titulares y, y para sus suplentes. Ahora, lo que eh, lo que se ha dicho y obviamente a lo que uno aspira como, como sociedad es que se valide el mandato constitucional 40-60. Oh. Ningún género se expresa en más de un 60 o en menos de un 40. A partir de ahí, yo creo que existe la garantía de que habrán al menos dos hombres o al menos dos mujeres en la composición de la Junta Central Electoral y el proceso se supone que va a terminar en octubre. O sea, estrenado en noviembre será con una nueva Junta Central Electoral. Eso esperamos. A nivelca, en eh, Paraná ya es un secreto que esta elección la van a hacer los partidos políticos. Naturalmente representado en su senadores ya lo que tú acabaste de mencionar. Cuenta Nivelca Rosario eh, con el apoyo de los diversos partidos políticos? A nivel carrosario cuenta con el apoyo de los líderes religiosos y de la sociedad civil que me postulan. A nivel carrosario cuenta con el aval de su experiencia, de su ejercicio de ciudadanía responsable y de su formación académica y de su formación en términos de experiencia en materia electoral, en materia del registro civil. Y en el ejercicio de la comunicación y del periodismo. ANIBELCA Rosario cuenta con la sapiencia y la visión a futuro que tienen los señores senadoras y senadores de República Dominicana. Que yo sé, todos representantes de partidos políticos tienen la valía para saber eh, hacer una selección inteligente. a para cerrar, porque nos has brindado eh, importante información sobre lujo sería tener sí tiempo, sí tiempo. excelente toda la exposición de la entrevista en el día de hoy nos ha brindado información de todo el proceso que mucha gente eh, desconoce que brinda claridad sobre este importante tema en nuestro país. Eh, una de las cosas que ya para cerrar nos gustaría escuchar eh, sobre tu visión, eh, brevemente, porque el tiempo pues eh, sé que debería ser más eh, abarcador para poder expresarlo, pero tu visión de qué debería de cambiarse o renovarse en la Junta Central Electoral, ya, por ejemplo, tú perteneciendo al Pleno, ¿qué debe de reformarse en nuestra Junta Central Electoral? Bueno, la Junta Central Electoral tiene que acercarse a la población, la gente no puede seguirla percibiendo como esa estructura que está en la Plaza de la Bandera y ahí están ellos con cinco personas eh, de acceso limitado. No, la Junta tiene que acercarse a la población. Nosotros tenemos, la Junta Nueva, tiene que garantizar que tener un documento, un documento, acta de función, acta de nacimiento, cédula, debe ser una cuestión de minutos puede eh, eh, online para el caso de, de, de, de los documentos que no sean la cédula. O sea, se tiene que garantizar, se tienen que optimizar los procesos. Hablé al principio de este diálogo de eso. No es verdad. Obtener la cédula o, o el acta de nacimiento debiera ser tan simple como hacer una petición por un correo y pagar con tarjeta de crédito en los casos de los servicios que aplica el pago, eso, eso tiene que ser no ya puedo. y eso no puede esperar eh, muchos meses y yo sé que la Junta tiene la tecnología y tiene la capacidad para claro. hacer eso que ha ido avanzando lo ha demostrado, en ese sentido lo ha, demostrado. ha ido en sí, ese sentido. Pero, pero tiene que ser tan tiene que estar Totalmente. a la distancia de un clip sí. tiene que estar a la distancia Mira, de un Anibelka, clip ahora que tocamos ese tema y ya para finalizar yo critiqué en días pasados que era el único país donde aquí se duplicaba la entrega de documentos que teniendo <ríe> sí, el pasaporte, un registro previo para tú renovar, ¿por qué diablos, por qué demonios hay que llevar otra acta de nacimiento cuando se supone que el control del Estado está ahí? Entonces, la misma ley 107 prohíbe que se entregue dos veces a una misma institución el mismo documento, y es el único país donde un acta de nacimiento que sale y surge oficialmente tiene vencimiento bueno, eso es increíble eh, eso, eso eso se resuelve muy fácil porque el acta de nacimiento no se vence Claro. Se de hecho, no, en ningún tú la lees y en ningún lugar dice que Exacto, se vence, que, que, que no lo que pasa ver. es que instituciones públicas y privadas de República Dominicana, eh, bajo el nombre de la desconfianza, te dicen, eh, no, tiene que ser de un mes, tiene que ser de dos meses. Y la Junta Central Electoral ha, ha, no ha guardado silencio, pero ha hecho una gestión comunicacional muy débil para aclararle a la ciudadanía que su acta de nacimiento no se vence. Y que tiene vigencia. Y el acta de nacimiento, mientras esté en condiciones de cuidado y de calidad, claro. simple y llanamente tiene valor. Lo otro es que en los bancos, la Dirección General de Pasaportes y que todas las instituciones que tienen que ver con la inteligencia y con el orden de República Dominicana, tienen acceso al maestro de cedulado, en línea. El maestro de cedulado es el documento Oficial de la Junta, donde están todas las personas que tienen cédulas, menores de edad, es, militares, policías, civiles. Es decir que entonces, es fácil tienen, de comparar. ¿tienen pero ese acceso ahí a la mano? Es entonces, un tema de, de segundos. Entonces, entiendo que la institución tiene que tener una gestión más pues activa en defensa del ciudadano, porque finalmente es el que paga varias veces un servicio, además de la inversión de tiempo. Sí. Y obviamente, para que las instituciones empezando por pasaportes y por los propios bancos comerciales, simplemente validen eso porque es que tienen acceso. Repítelo. ¿Cómo se llama la, la data? Maestro de cedulados maestro de Que celulado. no es el padrón, ¿eh? Que no es el padrón. El padrón es con quienes votan, maestro de cedulado, Ahí está y toda la persona que tiene cédula de la República Dominicana. Y un punto Gracias. importante, por ejemplo, que es el caso de aquí de San Francisco de Macorís, que tú eh, buscas una acta de nacimiento en la circunscripción 2, pero tienes que ir a la otra para legalizarlo. Cuando eso debería salir de ahí mismo, no, debería salir. La legalización eh, salir. no tiene razón de ser. Sí. Se supone que saliendo de, de, la, o sea, la, la, de la, la Junta Central Electoral tiene que darle valor a su propio ah. documento. Al emitirlo, está y certificado. un documento que sale en el marco de la legalidad y de una gestión responsable. Son Legalizar cosas. un acta. De, un acta cual sea, que sí. sale de la propia Junta por la propia Junta, eso no tiene sentido. No, y son, tenemos que avanzar. A, son en cosas en que uno la, la escucha verdad, y bueno, no la consigue. Gracias y éxito. Muy, muchísimas gracias. gracias a ustedes. Es, eh, estuvimos ¿no? conversando con Aníbal Carrosario. Pues todos la conocemos acá, periodista, analista, una gran profesional que está haciendo propuesta al Pleno de la Junta Central Electoral. Ustedes las han, la han escuchado, la preparación y el conocimiento de los temas. Yo creo que la hace sí. pues una candidata muy potable para ah, que sí. pertenezca a este Pleno. Muchísimas gracias Anibelka por haber estado con nosotros en el día de hoy, en este espacio de mañana. A ustedes, por supuesto. Vamos Privilegio con, el mío. Vamos nosotros sí. a una breve pausa. Quédese con nosotros porque tenemos muchísimo más.